Hola Cuatro Duristas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer el desempaquetado, primeras impresiones toma de contacto con un paquete que acaba de llegar ahora mismo esto veis, lo hemos comprado en ebay esto viene desde el reino unido y ha llegado pues súper rápido, ¿eh? como en cuatro días laborables o algo así, al final aquí quien lo no ha traído Barcelona era Segur. muy bien, muy rápido, veis que esto está embalado a conciencia con un mogollón de plástico eso sí, pero está muerta envuelta en un plástico tiene un embalaje a conciencia con precintos y tal, vamos a ver si conseguimos Vamos a ver, patachán, Google Home Hub, esto es un de la, de la serie de Google Home, aquí tenemos el, el Google Home convencional, luego también tenemos el, el Google Home Mini y el Google Home Hub, este dispositivo todavía no está disponible en España, ok Google, ¿qué haces? ¿qué haces? Estaba practicando nuevos ritmos. Welcome back, Hans free help at home es un, un google home que incorpora un display una especie de tablet de 7 pulgadas y vamos a abrir la caja qué intriga qué dolor de barriga Buah. aquí está el dispositivo bueno, bueno de hecho es una tablet una tablet pegada a un altavoz y a la parte frontal y los microfones, micrófono, micrófono. lo que decíamos que tienen el sensor de luz esto será supongo que será un botón de encendido apagado y la alimentación y el altavoz en la parte trasera silenciador de micrófono y todos que tienen un orificio que supongo que será el micrófono de cancelación de ruido y poca cosa más, la base de goma antideslizante el color naranja, y vamos a ver qué más hay en la caja um, let's get started, vamos a estar empezados aquí no hay nada y aquí pues está el alimentador pues bueno, sin más demora vamos a lectarlo no entra así, pero así así, y ya está no tiene una conexión estándar micro USB ni nada, es un conector eh, bipolar, de estos redondos cilíndricos, tipo jack, digamos para entender no seguro que esto tiene un nombre más técnico pero ahora mismo no, no sé cuál es vamos a comentar aquí bueno, al poner en marcha la tablet, automáticamente ya había detectado el Google Home Hub, el dispositivo Chromecast. Me había dicho una notificación que decía: abre Google Home para conectarlo. Lo que pasa es que he estado haciendo las cosas, he actualizado cosas de la Google Play Store y la notificación se ha perdido. Pero bueno, vamos a abrir Google Home. Vale, pues vamos a ir a, pues, a añadir, configurar dispositivo, configurar nuevos dispositivos. A ver, aquí, casa, casa, cliente, buscando dispositivos y esperemos que Google Home Hub ya lo ha encontrado aquí. Para empezar, download the Google Home app on a phone o tablet. Lo siento, no te vale, este me ha dicho que todavía no estaba en setup porque lleva aquí mucho rato puesto en marcha. Me para, dice: para, para empezar, descarga la aplicación Google Home y ejecuta desde un teléfono o tablet. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a click OK, siguiente, y selecciona un idioma. Es seleccionado español-españa como idioma del teléfono o del tablet, pero no es compatible con Google Home Hub. Selecciona otro idioma. De momento, el Google Home Hub solo está disponible en inglés de Estados Unidos, Canadá, Australia o Reino Unido. Ahora decirle inglés, Reino Unido Y pues bueno, estableciendo conexión Y allá vamos, setup, ahora que me dice Que ponga, estado correcto Sí, ahora irás a mejorar no, Yo lo harán otros porque yo lo he intentado Comprar directamente y me han dicho que no ¿Y Este es, ¿dónde estará? Pues de momento le decimos Que en el comedor, siguiente Nombre, uh, desmentado. Conéctate a una red wifi Vale, a 5G, siguiente Está conectando, connecting Vale, está conectando de momento está todo yendo bien excepto el tema del idioma que solo, de momento, solo funciona en inglés, parece ser. Updating. dating all in Google Home app, actualizando, 0% dice de momento, aquí ya aparece el nombre que le he dado yo en la aplicación, un manchador, en lugar de el nombre de Chromecast, dispositivo Chromecast, configurar, vale, configurar nuevos dispositivos o añadir otros de pasa. vale, ya está, dispositivo ya está añadido, ya me ha vuelto a la pantalla inicial de añadir el dispositivo, Y este está actualizando, 58%, vamos a ver qué nos deja hacer, a ver si una vez se ha actualizado, podemos aquí decirle que el idioma sea otro, a ver, a está ver, reiniciando, sale la G de Google, la G, de gris o la G en color, antes era solo un color blanco, una barra de progresión, 0%, pues si sí, es una tablet de, de 7 pulgadas, es lo que es la tablet en sí, bueno, no, no es lo que es la pantalla, esto es un Nexus 7, que es pantalla de 7 pulgadas, pero esto son 7 pulgadas, la tablet entera la pantalla deben ser, pues no sé, 5 o 6 así ya que sé. 30%, 40%. ahora progresión se va rellenando con los colores de google de la gel azul el verde el amarillo el rojo 50% ya 80. venga vamos campeón vamos vamos campeón que tú puedes a pagar. venga me parece que ha hecho una actualización vale tim, tim, tim. vamos a ver let's go take a look then. Link account. Open the Google Home app and link your account. Esto ya lo he hecho antes. Aquí me da dado otro aviso. Configurar Chromecast cercano. Me vuelve a salir el aviso este. La notificación. Otros dispositivos de envío de contenido. Un dispositivo vincular cuenta. ¿Dónde está este dispositivo? Otra vez. Ya se lo he dicho antes. ¿eh? Desde el de de Google, aquí tienes algunas cosas que debes saber antes de usar tu Google Home Hub. Partners de Google. Los partners de Google son empresas que tienen una relación comercial con Google. El asistente de Google colabora con nuestros partners para ayudarte a realizar tareas como comprar entradas de fila, buscar un fontanero para de esa cascada del fregadero lo que es el asistente dentro de la app del app Google Home Hub, en castellano está. Almost done, casi está hecho. Finish it up in the Home Hub, then get to know. Vale, vamos aquí, selecciono el idioma, publicizado con el Google Home Hub. Sigue estando solo en inglés, siguiente. es el asistente a reconocer tu voz. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Welcome to your Google Home Hub. It has the Google Assistant built in Hi, how can I help? So you can use your voice to get help at a glance. Check it out. Jumpstart your day with a personalized routine. Just say, hey Google, good morning. For the weather, your calendar, reminders, and more. Your commute to work is 20 minutes by car. Simply tap to see your home screen, where you can get useful info about your day, check out videos and recipes, and explore all the things your assistant can do. Have a question? Get answers from Google or watch helpful videos from YouTube. Hey Google, show me how to cut a pineapple. Okay, playing on YouTube. Now you can see and control all your devices from a single dashboard. Just swipe down from the top of the screen for home view, where you can see the status of your home, view devices in each room, and adjust the lights, pause the TV, and monitor cameras, like the Nest Hello video doorbell. Hey Google, show me the front door. Unwind in the evening with songs and videos from compatible music providers like YouTube Music. Hey Google, play Dua Lipa. Swipe up from the bottom of the screen to adjust volume or brightness. Or use the volume buttons behind the right side of the display. To turn off the mics, simply slide the mic mute switch your memories with google photos see your favorite albums even when the display is not in use setup is simple in the google home app you can also search for photos by voice hey google show me my photos from cornwall what's this it's hub's ambient eq light center it allows hub to automatically match the colors and lighting in any room so photos on hub blend in with your home And when it's time for bed, Hub knows to gym for a good night's sleep. Remember, if you ever want to learn more, just say, "Hey Google, what can you do?" Ready to give Hub a try? Swipe from the left edge of the screen to exit and get started. Este es el es botón de volumen esto, eh? Volumen arriba, volumen abajo que se ha visto en el vídeo. Me ha parecido que el volumen al máximo distorsionaba bastante, no sé si es porque el vídeo tiene una mala calidad de audio, cosa que dudo. The mic's off. The mic is off. Ahora está parado. The microphone is back on. It's back on. Raja. Está parado. Ah, ah, ahora. Okay, indeed. How can I help? Ahora. Vale. Un modo ambiente. Wow. Vale. Dijo un modo ambiente, dije que quieras que se muestre cuando la pantalla no es, se esté utilizando. Vamos a ver esto que se vea bien. Google Fotos crear una presentación de diapositivas con los recuerdos seleccionados. Esta foto la hice yo. Galería de arte, imágenes y obras de arte seleccionadas, reloj a pantalla completa, Puedes recibir entre diseños, de momento vamos a decirle que reloj. Puedes hacer y recibir llamadas de dúo en tu pantalla inteligente. Para el ambiente, la pantalla completa, continuar. No te preocupes, no es una cámara. Eh, no es una cámara porque aún no os habéis ha dispuesto. Introtó el, el micrófono. Controles de volumen. El dispositivo HUB está listo. Descubre todo lo que puedes hacer. Vale, bueno. Vale, esto ya es, ya es lo que ya he hecho. Sí. Vale. Y ahora vamos a ir aquí, y aquí tenemos el, vuelve la ochenta, pum pum, ahora dice aquí. Hey Google, what can you do? I have lots of powers and they are growing every day. Ok, hey Google, can you speak in Spanish? Puedes hablar. Ah, muy bien Google, gracias. Hey Google, I want to set up you in Spanish. Quiero ponerte en marcha. <risa> Te traduce automáticamente lo que le dices. Uh, Qué bueno. I want to set up you in Spanish. Hey, Google. I want to set up you in Norsk. Seto ok, Google. Para. Hey Google. I heard Bella. hey Google, I want to set up you in Gallego. Hey Google, what are you doing? I'll mostly be consulting the mystics. Let me know if you want to see into the future. Hey Google, I want to see into the future. Nice! Prepare a question for my random, unrelated answer. If you can, get closer. Closer. Yes. Yes. Close your eyes and clear your thoughts. The crystal ball shall reveal your destiny. Now ask a yes or no question. Lo que no entiendo es como si esto lo podamos para Google Duo. Si no, tiene, si no tiene cámara. Vamos a ver reiniciar reiniciar aceptando. <risa> esto está quedando un rollo de vídeo, tendrá que editarlo obviamente tendré que cortar y hacer no, la pantalla va a ser, ahora que el tema va a ser conseguir que se vea algo aquí, pantalla, Bien, vale, ya está, normalmente está mostrando ambiente, bueno, aquí el reloj, el tiempo, vamos a personalizar ambiente, velocidad presentación, 5 segundos, vamos a hacer 30 segundos la pantalla completa, ya tenemos ahí el reloj, muy bien. Bueno, cuatro turistas, hasta aquí lo que ha dado de sí el unboxing desempaquetado y configuración inicial de este Google Home Hub. La verdad es que es un dispositivo que nos parece que tendrá un gran recorrido por delante y que seguro, seguro que nos dará muchas, pero que muchas satisfacciones. Bueno, esperamos poder ofreceros pronto más vídeos sobre la experiencia del uso en el día a día, así como de las novedades que vaya incorporando, que seguro que no serán pocas. Dejad en los comentarios lo que os ha parecido, las dudas y preguntas que tengáis, y si te ha gustado el vídeo, dale un buen like y compártelo. Y si no te has suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete, que es gratis. Venga, muchas gracias, un saludo y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, chao. Today in Barcelona it'll be mostly sunny with a forecast high of 20 and a low of 11 degrees Celsius. Currently it's 17 and mostly sunny. Tomorrow in Barcelona it'll be partly cloudy with a high of 18 and a low of 12 degrees Celsius. brillo la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la iluminación del habitación perdón no te preocupes no es una cámara verdad papu pu merda talla